Vamos a ver, economía, ¿por qué, estamos, ¿por qué estamos así? ¿Por qué Perú en el 2021 tiene a Dinamo Luarte? ¿Por qué, por qué cayó Castillo? ¿Qué nos espera? Es por, es por esto. Es por esto. Es por esto. Es por esto. ¿Saben qué es esto? ¿Me esto? Acá dice, en Musa dice acá. California. Naranja de California. Acá dice Chile. ¿no es cierto? Valle Coquín, Chile. Canzana, chilena. Ecuador. Pero si esto antes lo producíamos nosotros, o sea, me acuerdo de la naranja Guando, me acuerdo de las personas acá de Delicias, ya no podemos ni producir esto. Fíjese, si no podemos producir esto de acá, y no podemos producir esto, entonces, ¿qué estamos produciendo nosotros? ¿Para esto lo quieren? ¿Para qué? ¿Qué quieren así? Para que ellos luego, en sus países, en China, en Estados Unidos, lo no conviertan en esto. Por eso quitamos más. estamos mal. ¿Esto de cuándo de es desde hace 500 años? Eso se llama estructura económica. Del Perú y América Latina. Y también lo hicieron con el África con los asiáticos. Pero los asiáticos se dieron cuenta, China se dio cuenta y se... Y rompió con ese modelo. Pero en América Latina no, en América Latina estamos con ese modelo de hace 500 años. ¿Cómo no se sé, exporta? Dice acá. Pero también exporta César este, Acuña. Voy a decir un farsante, ¿no? Porque no pone su nombre. ¿Ya? Todos aquellos este, que no ponen su nombre son unos cobardes. ¿Ya? Quieren mantenerse en el anotinamiento para difamar, para hacer problemas. Y les pido por favor que no, no estén en la discusión, este, reporten eso y... Si no se trae dilación. ¿Exportamos? Sí, pues exportamos piedras. Acá tengo el cuadro consolidado. Primer nivel, de exportación, minerales, 35 mil millones de dólares. Y de piedras. Destino, China, Estados Unidos, la Unión Europea. Segundo nivel. Exportamos, exportamos qué cosa? Exportamos este, productos agroindustriales. O sea, los chilenos se han apoderado de casi dicen todos los valles de Ica. En otros extranjeros se han apoderado de los valles de, de la costa. O sea, los mejores valles. Producen esparros, producen una serie de, de productos que no se venden acá en el Perú. O sea, nuestras mejores tierras son como si fueran tierras de los americanos, tierra de los, de los chinos, tierra de los europeos, tierra de los españoles, de los franceses. Es como si ellos prolongaran su territorio acá en la costa peruana. Pero lo gracioso es que, que, esos, que esos terrenos que antes yo me acuerdo, cuando era mi niño, mi madre me, me iba por de por la, la costa, eran arendales. va en imágenes en Peñica. En, en, en, en, en, en, en el norte, por Chicama, Virú, Moche. En que por Olmos. Entonces, eso es irrigado. Con nuestra plata. Más de 100 mil millones de dólares en irrigaciones en los últimos 50 años. Pero la pregunta sería, ¿no? ¿Y para quién se irrigó? ¿A quién se le entregó las tierras? Se entregó pues, a grandes corporaciones internacionales que no invirtieron en ningún solo. Caso de Odebrecht. Entonces, con nuestra plata, se hizo las irrigaciones, y luego eh, estas grandes empresas se consorciaron, corrompieron a los gobiernos, a todos los gobiernos, gobiernos de Prado, Belaúnde, Morales Bermúdez, Fujimori, Toledo, Alan, Humala, Vizcarra, y, y recibieron las tierras. Y han formado ahora nuevos latifundios. Qué bueno fuera que le entregaran esas tierras irrigadas pues, a las comunidades campesinas, ¿no? O asociaciones de productores peruanos, pequeños productores, ¿no? Mil, dos mil productores que se asocian, le dan por mil hectáreas, ya. Que nadie tendría que objetar eso. Pero no, vienen los, este, las grandes corporaciones montan a esos grandes este, factorías producen y luego lo exportan a otro país. Y lo mismo se hacen con la línea de pescado, ¿no? Eso se llama economía, ¿no es cierto? Extractivista, economía depredadora, economía de enclave. Es muy simple explicarlo para que ustedes entiendan por qué cayó Castillo, cayó por esto. ¿Por qué esto qué significa? Que antes si nosotros producíamos esto ¿no? acá en el Perú, donde nuestros hermanos campesinos un millón tenían trabajo. No, pero esos expuestos de trabajo se han ido al exterior. Y por lo tanto, ¿qué cosa? el campo eh, Ustedes váyase por la sierra, la sierra está abandonada, pues. Todo, casi la mayoría de nuestros compatriotas se han venido acá en las ciudades. Y tienen razón, porque no se van a morir ahí, porque no tienen agua, no tienen créditos, no tienen eh, este, semillas mejoradas, no tienen ganado mejorado. ¿Entienden? Entonces, miren, mil millones de dólares significa... Ustedes ven el tren eléctrico, ¿no? El tren eléctrico que, que, que corre... Pues, Alan, ¿no? Donde recibió una coima ahí de, de... más de 10 millones de dólares. Y por eso es que se mató cuando se vio descubierto por la traición del vicepresidente de Petro Perú. Atala lo delató, así como lo delató este... como lo delató, digamos, este, este, Marrofo a, a Castillo. Siempre se puso ese proceso, señores. Es un proceso nuevo. Porque siempre... no hay crimen perfecto, hay una traición. El tren eléctrico nos costó más de 3, 5 mil millones de dólares. Nos está costando el tren que da por el subsuelo ahora, hecho por Humala, 7 mil millones de dólares más. Pregunta. ¿Con qué dinero se hizo ese tren? Vinieron los españoles, invirtieron un dólar, un solo dólar. Eso se hizo con nuestra plata, con nuestros impuestos. Una vez que se construyó, que hizo todo, el Estado, ¿no es cierto? Le, le dio la, las llaves al concesionario español. ¿Sabes qué? Gana plata, explota el tren, pon, trae tus vagones de allá y lleva, y trae, y lleva, y trae, y lleva, y trae, y lleva, y trae. Eso se llama APP, Innovaciones pública-privada, pero es, una, es, una, es un negocio privadísimo porque no invirtió un solo dólar. Lo mismo se hizo con Metropolitano. Trata nuestra, de nuestros impuestos. ¿No? tenías este sin gastó más de 1.200 millones de dólares, luego agarró, le entregó la llave, digamos, a una empresa colombiana, asociada con otras, para que explote el Metropolitano. Y si, por ejemplo, si el año 2022, tu proyecto de, de utilidades de ganancia, por ejemplo, era 900 millones de dólares y tú has explotado todo el año y solamente has ganado 500, hay una diferencial de 400 millones de dólares que no ha ingresado a tu caja, ya entonces el municipio te lo va a dar. Oiga, eso es economía de mercado, eso, eso es una economía rentista, es un asalto a mano armada. No dicen que tienes que competir, tienes que ir al mercado, tienes que ver tu eficiencia. ¿Por qué nosotros los primeros le tenemos que pagar, digamos, sobre utilidades que no ha conseguido en su actividad diaria, en su gestión del negocio? O sea, es una economía pues totalmente depredadora la que tenemos en nuestro país, ¿no? que se profundizó a partir del año 90 con Fujimori. Y muchos dicen que, que Fujimori no se nos industrializó. Fujimori remató, saqueó todos los activos públicos. Que había muchas empresas públicas, sí, había más de 250 empresas públicas. Porque estos militares con Velasco cometieron con, con el error de estatizar muchas cosas que no debieron estatizarse. Solamente se debieron estatizar más o menos una proxy de 50 empresas estratégicas. No más. Pero por un error, ¿no es cierto? Se estatizaron empresas que no tenían sentido, de cines. Entonces, los neoliberales se aprovecharon de eso para, ¿no es cierto?, eh, decir, no, que el Estado es mal administrador, el, el, el, estamos pagando con el presupuesto. No, señores, el, el, el peor robo que se ha cometido en la historia, fíjese, hagamos comparaciones, hagamos cifras. Del año 68 al año 75, que estuvieron los militares, el Perú solamente, salió del Perú solamente 850 millones de dólares como utilidades, como pago de explotación de los negocios de las empresas extranjeras que había en el Perú, 850 millones de dólares. Desde el año 92 hasta el año 2022, han salido del Perú no, con cifras del banco central de reserva y del fondo monetario y de la cámara este, de valores de acá de Lima, de bolsa de valores de Lima. Han salido 450 mil millones de dólares como consecuencia de ese modelo neoliberal que nos ha descapitalizado, que nos ha mandado al, al precipicio. Por eso que la gente protesta, por eso que la gente reclama, porque esos 450 mil millones fueron enriquecer a enriquecer a los norteamericanos, a los japoneses, a los a ingleses, a los franceses, a los, a los alemanes. Es el robo, es un asalto a mano armada. Legalizado, ¿por qué? Por esa constitución del año 93, fujimontesinista. El golpe del año, del 5 de abril del 92, no fue para matar el terrorismo. Para... El terrorismo ya estaba controlado, señores. Abran los ojos. El año 89 ya se sabía dónde estaba Imael, dónde estaba Polay. Alan García dejó escapar a Polay de prisión con ese famoso túnel, acuérdense ustedes. Y Aymar ya había sido ubicado, centrado, como dicen los policías, acá en una casa por chacaría del estanque, donde se hizo la, la famosa asamblea cónclave, digamos, de todo el buro político del Partido Comunista Sendero Luminoso. Con la en la cabeza, y donde aparecen todos emborrachándose, drogándose y bailando sobre el griego. Ya sabían ellos eso. Pero no dieron el golpe en ese momento, Si el año eso fue en 90, cuando todavía estaba Alan García en el mes de marzo. Si hubiesen dado el golpe ahí, se acababa, digamos, el problema de, de sendero en el Perú. Pero este, era también un negocio pues, para los militares, para los policías, para todos los corruptos. Para mantener toda una organización de de recursos públicos. ¿Qué fuerza de diferente era el en el año 90? No, esos cuadros no habían sido, digamos, barridos. No pasaban, acá en Lima, de 150 este, elementos operativos. En. Entonces ellos dejaron, ¿no es cierto? Que continúen el terror, porque tú con el miedo, con el miedo tú dominas. ¿sí? Hay un libro de, de, de Erich Fron, que lo tengo por ahí, El miedo a la libertad, donde, donde te diseña, te señala toda la forma, toda la estrategia para dominar a una sociedad con el miedo. Entonces Montesinos es un artista en eso, ¿no? Sabía que podía manejar por el terror, por el miedo a los 33 millones de personas. En esa época éramos 25 millones de personas. ¿no? Podía manejar la Fuerza Armada y podía hacer todos sus. Todos corruptelas, todos sus negociados, y a la población la distraía con un coche de por acá, con otro coche de por allá. No había, señores, este, eh, se, se vendió la idea de que había un equilibrio este, estratégico, Decían había avión. ¿Qué cosa significa en términos políticos-militares ese equilibrio estratégico? Que las fuerzas, digamos, senderistas, ¿no es cierto? La, las fuerzas terroristas este, estaban, digamos, este, en un nivel de igualdad con las fuerzas militares, los 140.000 este, efectivos militares. O sea, se iba a dar el, el choque final entre eh, las fuerzas armadas peruanas con la policía, con el ejército rojo este senderista. Falso, mentira, más de 150 contra 140.000. Si no fuese eso. Fue la, la mentira que se le vendió, no, equilibrio estratégico. Si sí, habían sido derrotados en el campo, porque la estrategia inicial que plantea, digamos, ahí más antes desde el año 80, cuando el 18 de mayo del año 1980 estalla, digamos, la primera bomba allá en Dinamita allá en el tabla de Chuxi, era hacer la guerra del campo de la ciudad siguiendo el modelo maoísta, ¿no? De retirarse a las retirarse de las ciudades al campo, este, armar bases de apoyo y luego acercar a las ciudades y tomarse un asalto final con toda la masa. Pero eso jamás sucedió, pues, ¿no? Jamás sucedió. ¿Ya? Es es un, fue un cuento que vendió la Fuerza Armada, fue un cuento que vendió hoy mal, o sea, como grandes cuentistas, para tener dominada la población, aterrorizada. Bloqueen, por favor, a ese sujeto César Acuña que distrae ¿no? Hay mucha gente de inteligencia que me está escuchando acá, ¿eh? que procesan lo que les digo. ¿Ya? Entonces, yo se los digo porque esto lo conocíamos nosotros en San Marcos, sabíamos a precisión, ¿no es cierto?, lo que pasaba en Guamán lo que pasaba en en todos los focos donde, no eran focos, en todos los lugares donde se desarrolló Sendero. Sabíamos cómo era la, la potencia de fuego nosotros. Cómo se procesaba en el frontón, en Cantor Grande, en Urigancho. Y justamente lo que ha pasado ahora, digamos, en, en estas últimas semanas, este conoto de, de push, de insurrección, digamos, es este, ahí está pues la fuerza, la, la, la fuerza, los lo, lo rezagos, ¿no es cierto?, de, lo, de gente que salió de la cárcel, entre otras cosas. ¿no? Hay factores más que tendría que explicarles a ustedes, ¿no? Entonces, este, Economía, ¿no? Es fundamental. Entonces, si ustedes no entienden eso, no, lo, no lo van a entender, este. se lo voy a explicar para entrar a la, a la parte final, ¿no? Esto, ¿no? Fíjense, la historia comienza acá. Vean acá. La historia nuestra, ¿no es cierto? Perú en 1532. Todo lo anterior es mitología, relato, cuento, cronista, ya les expliqué. Eso no, es, eso no es ciencia histórica. ¿Ya? Acá Pero, comienza sí. la historia del Perú. Todo lo anterior lo está Guantánamo en lo está Guantín Suyano, el mineralismo y todo lo... que es? entonces, sí. Es cuento, es el mito, el relato. No es ciencia. ¿Cierto? Tiene un punto de para nosotros, que no tendemos. O sea, penetración de una fuerza deligerante, ¿no? De, de militares, asesinos, rateros, ladrones abogados, curas, que llega con Valverde con Pizarro, Calpe. Se destruye la cultura, se destruye la visión, se destruye la civilización. ¿No? Eso no es lo cierto, lo no, históricamente comprobable. Entonces, España nos coloniza a nosotros. ¿no? Y España nos tiene así sometidos durante 200, cerca de 190, hasta que se produce la independencia formal del Perú. Se formó República en 1921. Acá, España, está de ese modelo económico que tenemos, ¿no es cierto?, hasta ahora. Ese modelo económico muy simple, de mucho. ¿Por qué? esta es la credencia de los españoles. ¿Qué hace España? Bien, Perú, el centro, Lima. Intentaron primero acá en el Hauser. Cajamarca. Cajamarca. Estratégicamente, geopolíticamente, los españoles se dieron cuenta que no. Porque ellos no venían acá a, a, a colonizar este, las ciudades, a traer la industria, la ciencia, la técnica. No, ellos venían acá. A llevarse el oro y la plata. ¿Ya? A robarse el oro y la plata de un corte. Con el pretexto de la evangelización, de, de la civilización, mentira. Entonces, Jajamá, Cajamá, Cusco, tampoco estaba. Jajamá, Cajamá, A Chincha. Chincha podía ser la capital del verbo, ¿no es cierto? Pero no, Chincha tenía problemas, ¿no es cierto? O sea, tenía solamente un Se Supone un poco más en el centro de Lima. Lima tiene tres valles: Lurín, El Rima y Chile. Y, en el centro, tiene un puerto natural, que es el Callao, con un contrafuerte, que es la isla de Frondóxil. Sito estratégico, ¿Por qué? Porque desde Lima ellos podían sacar el oro del Cusco, bajarlo por Guarequipa, los minerales que estaban acá en el centro. El cerrocajo y el Era estratégico tener a Lima como capital. Y pues. Lima tenía que ser capital, ¿por qué? Porque es una economía de enclave que los españoles instalaron. No era la capital de Cusco, ¿por qué? Porque era una economía agraria. Los españoles no tenían esa visión de la, de la economía que querían imponer en el Perú. Economía de enclave, extractora, depredatoria, de minerales. Y poner un monopolio para su producción. De mercado. Entonces, Lima, desde eso. 1821, Lima no cambió el, su, su patrón de desarrollo económico, su modelo de, de, de economía. Al contrario, se profundizó, digamos, esos enclaves. Porque como los, los este, españoles fueron barridos por los ingleses, los ingleses y los europeos tomaron control de la economía nacional y ocuparon qué cosa? No ocuparon las sierras, no les interesaba, no les interesaba la sierra. Ocuparon los valles más importantes en el norte, las azucareras en la que incluyen el algodón, al norte en Cañete, ¿no es cierto? El algodón. Moqueua, Arequipa. ¿Para qué? El azúcar, para exportarlo. Todo eso se exporta. ¿No es cierto? ¿Se exportaba hacia dónde? El algodón se exportaba hacia Inglaterra y el azúcar se exportaba hacia Estados Unidos. Y luego se apoderaron del petróleo de ¿no? Yura. Y se apoderaron de, todo, de todos los centros mineros de, de, del centro. Y bajaba toda la producción por, la, por ese ferrocarril, El ferrocarril lo hicieron con nuestra plata, con la plata nuestra, el guano. ¿Para qué? Para sacar la producción y sacarla hacia Europa y Estados Unidos. Entonces, entiendan, Es un modelo que nos incluyó, no se falló lo los los ingleses y norteamericanos. En claves la costa, ¿no es cierto? La costa, la costa. Y en la sierra, ¿qué cosa había? la sierra estaba abandonada. Habían grandes latifundios, ¿no es cierto? De los gamonales, de los reputados, pero era una economía agrícola atrasada. Una economía feudal de servidumbre. A ellos no les hacía, digamos, mayor problema. Estos capitalistas de acá de la costa no les hacía mayor problema tener a gamonales, a feudales en la, de la sierra. Y la sierra era inexplorada, pues, todavía. Entonces, esta es una economía semi-feudal este semi-colonial que dura de 1821 hasta 1885, la guerra con Chile nos quebró a nosotros económicamente y todo el auge del Guano, toda el primer circuito, el primer ciclo, digamos, de, de crecimiento económico del Perú con los primeros este, empresas este, nacionales, todo eso se quiebra digamos con la guerra con Chile y comenzamos con otro ciclo en 1885, ¿ya? donde viene la invasión de europeos, americanos, de los, los norteamericanos eh, desplazan a los ingleses y los norteamericanos, desde pues, 1885 se apoderan del Perú. Y se quedan en el Perú hasta ahora. Ahora lo comparten con los chinos y lo comparten con los europeos. ¿No? Este, desde el hasta el 68, esto se llamó la, la, la famosa este, República Oligárquica, Sociedad Oligárquica. No tiene una alianza de los capitalistas, digamos, con la, los oligarcas terratenientes y feudales. Esto Velasco lo intentó, no intentó, digamos, cambiar esto. Pero no lo no hizo eso porque fuera revolucionario, sino porque los Estados Unidos, la CIA, estuvieron todo el panorama del Perú y América Latina. Si dejaron que de genere esta estructura semi semicolonial, digamos, eh, como decían, ¿no? Los Andes se iban a convertir en una gran sierra maestra. Sierra maestra fue el teatro de operaciones donde Fidel Castro pues, desarrolló la guerrilla cubana, el foquismo cubano. Eh, 35 este, guerrilleros cubanos que fueron de México hacia Cuba penetraron y se metieron en la, en la sierra maestra cubana y de ahí hicieron la revolución. Los que de la CIA, así como los zapones de ahora, digamos, pensaron, ¿no? Si dejamos que eso se quede se en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, esto va a ser un en la revolución hay es que se va a cambiar todo la y vamos a perder a América Latina. Entonces ellos se dan cuenta, bueno, ¿qué había que hacer? Los militares, según un acuerdo, hay que sacrificar los y a los, los de y sí, bueno, hay que liquidarlo pues, como clase social. ¿no? Ya hay que homogeneizar la, la mercantilización del mercado de la economía nacional. O sea, hay que volverla más capitalista, hay que eliminar todos los rastros semifeudales. Hay que monetizar, hay que bancarizar. Hay que volver a la economía, hacer en una economía capitalista, ¿no? Donde se no, ya no se si pues un, este, un carnero con este, una botella de ¿no? Eso. Como en Apurima, como en Abamas, los han transformado con pantalones, este con jeans, con casacas este, americanas, con chicos americanos, no con bota caterpillar. Yo lo sé, y eso es más la cabeza. ¿Qué cosa quiere que haya que no más plata? Quiere que la minera los mantenga, no que por vida a, a sus hijos, a sus nietos. Ahora, eso no está mal, está mal porque se va a quedar como los árabes cuando se acabe esa veta minera. Lo que tienen que hacer es industrializar toda esa zona. Que los hijos de esos de agricultores se conviertan también pequeños empresarios o empresarios de agrícolas, agroindustriales, agropecuarios. Entonces, fíjese, Velasco lo intentó, pero Velasco fracasó. Fracasó porque el modelo, la estructura misma de económica y política del Perú no era posible hacerlo. Y hubo una crisis el año 71, ¿cuántas es la crisis de la inconvertabilidad del dólar? El problema del petróleo dejó la economía peruana mal. Desde el año 73 el Perú no podía pagar la deuda nuestra balanza este, comercial no nuestra balanza de pago era de digital. Entonces, se da el golpe de Estado Morales del Mueves en el 75, y el 75 se produce, ¿no? Lo que yo siempre les he dicho Ha sido un choque frontal, ¿ya? Una, una, un, entre el militarismo, la casta militar, que sostiene todo este modelo, con una, la mayoría de la, del pueblo. Es un choque entre dos grandes fuerzas. Así abierto. Esta fuerza comandada de manera espontánea por algunos dirigentes de izquierda, y de izquierda, a la que se suma el APRA y todos los partidos de derecha. Porque querían restaurar la, el poder a la civilización, a la consigna entonces, 75, 76, hay paros, protestas, luchas, mueren, este, los militares salen con la tanqueta, con los tanques, estamos en esta hace cerca de, de 18 meses en, en esa, no recuerdo porque era estudiante no podíamos salir, los estudiantes los desaparecían, los obreros eran asesinados, habían paramilitares, habían fuerzas, ahí de seguridad, aparte es el plan Condor? ¿no es cierto? Cuando vienen, este, se dirigían a extranjeros, cuando se destierra, digamos, a los dirigentes hacia Argentina, para callar la oposición, 76, 77, o sea, eso es una guerra, es prácticamente una guerra civil, entre militares y los civiles, la fuerza de oposición. Entonces, ¿qué salida había ahí? ¿Qué si los militares querían quedarse cinco años más, el, el, el baño de sangre iba a ser mucho más grande. Entonces, los americanos presionaron para que los, este, los militares se dieran el poder. Entonces, hay una solución política. ¿Cuál es la solución política? No, elecciones inmediatas. Es otro contexto diferente al que vivimos hoy, sino una salida con una asamblea constituyente. Porque era lógico, no teníamos ni base jurídica, no teníamos nada en estos momentos. Y los militares querían, en general militar, ustedes pueden hablar con cualquier militar, ellos querían replegarse ordenadamente. Cuando los militares salen de un campo de batalla, de un teatro de operaciones, no lo hacen a la loca, a la tonta, como lo que la plaza San Martín, o bueno, lo que pasa en el campo de batalla, se repliegan en forma ordenada. Trata de tener el mínimo costo humano de sus tropas, menos bajas. Entonces, es ahí, ¿no es cierto?, donde la, todas las fuerzas políticas se ponen de acuerdo a un, un, un pacto expreso y a la vez tácito para hacer una asamblea constituyente. Porque necesitamos una nueva carta, ¿no es cierto?, que procese los derechos sociales, económicos, de los peruanos. Nuestro patrimonio, nuestra riqueza, nuestros activos, lo que teníamos hasta ese momento. El derecho al trabajo y todo lo que ustedes pueden ver. Y no es que haya de la torre hecho esa constitución. Ahí la torre estaba enfermo, estaba en cama, ya no participó, solamente fue el día de la inauguración, y luego no se despidió. Sí, se demoró cerca de, más, cerca de un año y medio esa constituyente. Y fue la única posibilidad de salir, porque si no había esa salida, digamos, evidentemente... No se hubiésemos en una guerra civil hasta ahora. ¿no? Los militares entendieron que no podían ni no seguir en esa guerra contra los civiles. ¿no? ¿Por qué? Una sencilla razón. Porque se cuestionaba su existencia como fuerza del orden de ¿no? Y prácticamente si los militares persistían en eso, podían haber sido disueltos. ¿no? Y se creaba una nueva fuerza armada. Fíjense. Pero esa situación es distinta a la que vivimos ahora. Algunos totalmente quieren imitar lo que pasó en el año 76 y dicen, es totalmente diferente. Hay sendero luminoso, no estaba, estaba en las catacumbas. Se estaba incubando todavía y en lugar toda todas las fuerzas senderistas, con la violencia humana en la cabeza, de forma cobarde, se llegaron a apoyar los paros, las protestas. O sea, toda la fuerza de izquierda del pueblo salieron a combatir viendo los senderistas. Esperando que liquiden a todos, a todos los políticos, ¿no es cierto?, de oposición, ¿eh? para quedarse ellos y no solo en la cancha, ¿eh? Entonces ellos esperaron que se fueran los militares, porque sabían que no podían enfrentarse no militarmente frente, frente, a lo, frente a fuerzas este, mediterrantes con, con armas, ¿no? ¿eh? Esperaron que la UNDE y ahí revientan su guerra. Deja de decirlo. ¿no? Entonces, esto es importante, 7880, no, está, está el gobierno está quebrado, que la no paga la deuda externa, el presupuesto de un, el segundo gobierno del fue un desastre, ¿cierto? Sí, el primero del año 62... El gobierno del año 62... 63, perdón, hecho, fue un desastre, se terminó con el escándalo del robo de, de, de, de la página 11, acuérdense ustedes, cuando la le entregó este, a los norteamericanos a cambio de, de pozos vacíos ahí. Para condonarle cerca de 80 años de no pagar impuestos a, por el petróleo que se acaban de talar con la complicidad de los sobristas, de la hundir, de los de pesistas, los lo más llamados social cristianos. Todos no se acucharon para condenarle a la, no, la ETC la, la, la exoneración de impuestos. Entonces, en el 78, el gobierno estaba quebrado en la, la, la, la, la sociedad de valor en un 60%, tiene insuficiencia, 60% de evaluación. No había reservas. Por no supuesto, estaba desfilenciado. Entonces los militares tienen ese asunto, y acá acaba de una guerra civil, el pueblo se va a levantar, plum, dieron el golpe de Estado entre el los apristas totalmente creen, no dicen, ¿no? El golpe lo dieron el 9 de con la Fuerza Armada, para evitar que Ayala de la Torre sea presidente del año, 62 de mentira. Los apristas estaban acabados ya. Por una sencilla razón, esto está probado históricamente. El gobierno militar hizo el programa aprista del año 33. Y que lo aplicó fue Carlos Delgado Olivera, que era el secretario personal de Ayala de la Torre. O sea, el gobierno militar aplicó el programa con unas variantes socializantes. Yo no fue por una pista Porque está en este libro la, el antiprismo de la. Todo lo que está en el antiprimo de LAPRA fue realizado por los militares. Entonces se quedaron sin problema. Por eso que son neoliberales los aprestes. No hay ningún problema. El programa de cinco puntos, no otro sea, programa máximo tampoco tampoco existe. ¿Por qué? Porque te habla de nacionalización de tierras e industrias. ¿Qué apresta? te le pregunto a ustedes. ¿Pero una pista si quieren nacionalizar algo por ninguna? ¡Ninguna bodega! Dice, dos, acción contra el imperialismo yanqui. Ellos son pro yanques. Sobre todo desde el año 55, cuando sale de la embajada colombiana y a la torre. Dice, nacionalización, acción contra el primo yanqui, ¿no? por la solidaridad con todos los países y pueblos del mundo explotados, toda las clases se dice, ¿Qué clases? Y los apristas repudieron el concepto de clases sociales. El concepto de clases sociales es una categoría sociológica y política, no es una categoría de los marxistas. Marx no inventó la, el, el término clases sociales. Antes de él, hubiera un teórico, por todo lo que hablaba, después de él, de, busquen ustedes el libro de Tomás Moro utopía Topía, de 1512, Dice por la, por la este, internacionalización del canal de Panamá. ¿Qué internacionalización? Es un canal de la soberanía del, del Estado panameño que tiene derecho a cobrar y a esa, esa, esa, esa vía para darle de comer a su, a su pueblo. Entonces, este, por la unidad política de Indomérica. ¿Qué unidad política? Estamos más divididos y seguiremos dividiendo porque es un, fue un plan masónico inglés de los Rochi, de, lo de todo el un plan global para dividir a todos los latinoamericanos en, en 8, 10, 20 estados. Para que no le hicieran competencia a los norteamericanos y poder explotarlos más fácilmente. Sí, están en la luna, no tienen nada que pues hacer pues. Ya. Entonces, estamos acá, entramos a la parte política. Entonces, está bien que Belagunde fue un desastre. El de Perú estaba quebrado en el año 83-84. La pesca estaba por los suelos. En el 85 entra Alan García. Ah. Y Alan García lo primero que hace, digamos, es formalizar lo que Belagunde había hecho, no pagaba el externa. Sino, como, este, como ahora hicieron, era un megalómano, era un ególatra, digamos, agarró e inventó la tesis de solamente pagar el 10% de la deuda de Estado. De de o sea, le fijó una. Un, vamos a pagar sí, pero el 10%. Y la, y la Banca Internacional, los banqueros, para evitar que esto que fuera un mal ejemplo, en toda América Latina, o sea, que ni Chile, ni Argentina, ni Brasil, ni México, o se unieran pues en esta. Agarró, secó al Perú, pues. Aisló al Perú. Lo volvió en un pario. Entonces, Alec García pensaba que él dándole plata a los millonarios en el Perú en el, en el año 86, en el, cuando era todavía primer ministro de Castro, lo los dos apóstoles. Eh, los, eh, ustedes, por eso ustedes piensen claramente, ¿no? Él pensaba que había una burguesía nacional en el Perú que era una burguesía patriótica. ¿Qué iba a producir para el Perú? ¿Qué iba a tener su plata al Perú porque eran patriotas. Entonces, Alain García le, le da dinero. Lo financia, le da crédito barato, le da dólar, regala dinero. Y los ricos lo traicionan a Alec García. Y García se venga hasta aquí a la banca. Y peor, pues... No traspasaron palos, entonces los mineros le pusieron la cruz a la García. Entonces le sacaron todos los créditos y sacaron la plata del Entonces a la García 87, 88, 89, 10 y todo Y tenía que para planilla, tenía que pagar deudas. así como hacía. Si no tenía crédito internacional, nadie quería prestar, era un país apestado. Entonces, no se le ocurrió la menor idea, la de un bruto, ¿no? De agarrar, usar la máquina de Banco Central de la y comenzar a imprimir billetes. O sea, billetes como loco ¿no? Billetes, con eso se pagaba los sueldos, se pagaba las deudas. Pero el billete no tiene ningún valor, pues, si no tiene respaldo en oro. Más que en oro, si no tiene respaldo en la producción real de un país. Porque un billete, ¿no es cierto?, que no tenga acero en una, en una producción agrícola industrial, no vale nada. Por eso que los Estados Unidos van al colapso, van al desastre. Porque ellos han creado la crisis mundial con, la, con lo que se llama la monetización, ¿no es cierto?, con el, con el dólar fía, con el dólar billete. O sea, es el único país en el mundo que puede imprimir el billete que quiera, sin control de nadie. Su deuda pública es más de 30 trillones de dólares. Su, su PDI es 22 trillones de dólares, los norteamericanos. Tienen una deuda pública de 18 mil trillones de dólares. Y nadie los audita. El Fondo Monetario no los audita, el Banco Mundial no los audita. No le dicen nada porque ellos son los dueños mayoritarios. Es una sociedad anónima. Ellos controlan. Ellos ponen a los gerentes, a los presidentes. Entonces, ¿cómo, cómo esos, esos gerentes los van a auditar a Estados Unidos si ellos son los que colocan, los colocan a ahí. Entonces, por eso que los chinos se dieron cuenta. Se dieron cuenta a los rusos. Se dieron cuenta a los hindúes y los franceses. ¿Sabes qué cosa? Yo no quiero tu dólar ya. Porque tu dólar no tiene ningún respaldo. Entonces, ¿qué cosa quieres? Dame mis reservas en dólar. Entonces, hay el gran problema. Y lo mismo hicieron los rusos. ¿Y por qué se el dólar? Sencillamente, porque los años ¿no es cierto?, el petróleo todavía no está apuntando. Cuando los años le retiren esa garantía del petróleo para comprar con billete, ese día los americanos van a tener el colapso final. Por eso que el dólar se aprecia y luego el dólar ha caído. Es lógico. ¿Por qué? Porque el aumentar lo que se llama oferta monetaria, circulante monetario, digamos, en una sociedad, digamos, este, te da capacidad de compra. No puedes, este, tú, este, adquirir bienes. O sea, se llama un aumento de la demanda agregada. Eso es una parte buena. Todo el mundo va, compra, va al supermercado, toma el carro, casa, te deuda, No. Pero el reverso de eso es que generas inflación. Y al generar inflación, tú reduces tu capacidad de compra. Tú mismo te estás haciendo el aquí Entonces, los que me a cuenta que con eso, han causado la, la ruina de muchos países en el, en el mundo y no quieren... O sea, ellos arruinan a todos los países del mundo para sostenerse ellos en, en sus fronteras. Entonces, Alan hace eso y en el 90 la economía estaba colapsada. Pues. Y no es como dice muchos tarados, ¿no? Que eso fue consecuencia de la constitución del año 79. No, eso se llama política económica. Y la política económica no está en la constitución. Eso lo traza el presidente de la república con su ministro de economía. Fue una mala política monetaria y la política monetaria que la traza? el presidente del Banco Central de con el gobierno acuérdense ustedes que en esa oportunidad el escándalo del PCCI donde se hizo un negociado con el presidente del Banco Central de esa reserva de esa época ¿no? que se depositó nuestras reservas en un, en un banco este, donde se lavaban dólares donde no teníamos garantías entonces no es la constitución del, del año 79 al contrario ¿no? esa constitución evitó que Alan García y Beragunde pudieran exterminarnos acabar con la economía peruana bueno, porque le ponía varias regulaciones entonces el año 90, el Perú estaba en oferta, señores. Cualquiera se lo podía comprar. Pero había un obstáculo. Había un muro para que el país, el Perú, no sea, no sea así saqueado. ¿Cuál era ese código? Era la constitución del año 79. Tú no podías vender los activos, no podías vender las empresas públicas, no podías tú, este, rápidamente apoderarte, no es cierto? de las empresas que nos pertenecen a todos nosotros. Podíamos vender las empresas deficitarias, las empresas que perdían, las la vendíamos, las regalábamos Pero las empresas estratégicas jamás, pues, nunca. Por decirles, ¿no es cierto? Por decirles. Espérame, espérame. Rápidamente. Vamos a ver de la energía. Fíjese. Energía. ¿Ya? Petróleo. Hasta 1990. Había otro, solamente Petroperú. ¿Petroperú qué tenía? Tenía eh, el control de, la, de las tres grandes este, áreas de, del negocio. Lo primero, exploración. La segunda área, la distribución. La tercera área, la refinación. Cuarta área, la este, comercialización. Y Petroperú fun funcionaba bien. Nadie, ni un economista me puede decir que funcionaba mal petróleo. Otra cosa es que hayan nombramientos políticos, directores políticos, agentes políticos que colocaban a sus primos, amantes. Pero la empresa no perdía mucho dinero. Exploración tenía pozos Entalar en talar en la Distribución, teníamos el oleoducto del el norte. O sea, encontr encontr encontrábamos petróleo en su suelo lo sacabas por el lobo. ¿A dónde? A la refinería. ¿Dónde Talar. Teníamos... La ¿Qué hacía con la gasolina? ¿Qué hacía con el combustible? Lo tenía que vender, pues. Teníamos cerca de un millón de hijos. Teníamos unos hijos. Uno de los retos se hacía sucesos. Un negocio redondo, orientable. No, yo, tu miserable, es un fucumorista, digamos, este antipatriota perverso. ¿no? ¿Qué cosa hicimos? ¿Qué tenemos, rentable, Lo destruyó. Teníamos tres legendarias. Teníamos Talara, que era de 1940, más o menos. Teníamos la Pampilla, que era la más moderna. Teníamos Panchano. Conchán y tenemos en la sierra. O sea, cuatro refinerías. Pero la más moderna era la pambilla, que la que, la, que se construyó el año de, por el estado de la UNDE, lo hizo, en 1966. O sea, teníamos este talar, en época de Prado, teníamos la pambilla y teníamos con O sea, el negocio estaba redondo. Utilidades producidas. ¿Qué es lo que hace? Destruye el modelo de negocios y, se, y le regala la pampilla a Red a los españoles. Negociado. No tenía ninguna justificación para tú romper un negocio rentable. ¿Cuánto vende hoy Rexol? ¿Cuánto el mercado tiene? Más o menos tiene el 55% con otros. Más o menos un ingreso. ¿no? Estamos acá 8.000 millones de soles. Al año El segundo jugador ahora es Petro Perú. 6.500 millones de soles. Produce actividades Petro Perú. Sí, más o menos actividades en rango de unos 100 millones, más o menos 400 millones de su Mal manejada, mal gerenciada. Este, pero no produce atractivas. Pregunta, estratégicamente, el Estado tiene que recuperar la pandilla. ¿Para qué? Para regular el precio de los combustibles, el, el, el, el, la sangre, ¿no es cierto?, de este cuerpo urbano, humano, este cuerpo orgánico que se llama Perú, es, es la gasolina, los combustibles. Con el control de los combustibles, tú pones de rodilla a un gobierno. Y segundo, lo más importante, ¿no?, Tú empobreces, mandas a la miseria a 33 millones de peruanos. Porque el combustible es un elemento dinamizador multiplicativo, ¿no es cierto?, de una serie de consecuencias económicas. Una, alza de precios. Sube todos los precios. Como suben los fletes, sube los alimentos, sube los insumos, sube todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es malo Entonces, que un privado tenga el control, ¿no es cierto?, de ese insumo fundamental que es el combustible por seguridad nacional, es lo que han hecho los alemanes ¿no es cierto? los alemanes han nombrado la compañía de gas de los rusos, en Alemania, la han nacionalizado hace, hace dos meses y tenemos que hacer lo mismo con la pandilla, la pandilla era de era nuestra, la hicimos nosotros en 66 los españoles no, no, no, no pusieron ningún tornillo en la pandilla entonces, ¿qué va a pasar? si Petro Perú recupera todo el negocio, recuperamos más o menos 14.500 millones de soles es un de negocio redondo, redondo pues y si optimizamos esto no vamos a tener utilidad de 400 millones. De la rápida utilidad mínima en un negocio bien manejado es el 20%. Y estás hablando de utilidades más o menos de mil millones de solos. Para eso hay que hacer ingeniería. Hay ingenieros químicos, sí. Hay economistas, sí. Hay petroleros, sí. Hay administradores sí. Pero no los dejan. No los quieren. Dejar que desarrolle. Hay técnicos acá de la UNI, hay técnicos de Universidad de Trujillo, de Talara, de Equipa. Pero no los dejan. Porque este grupo de mafiosos, fujimoristas, neoliberales, fascistas, intereses, quieren robarse todo ese dinero para ellos. Quieren comer solos. Con el cuento de que el Estado es mal administrador, el Estado es mal gerente, el Estado deja perder, es un cuento viejo, un cuento chino. Este es un negocio. Un negocio es el negocio del gas. Otro negocio es el negocio de las telecomunicaciones. Independencia energética, ¿qué están haciendo los alemanes? ¿Qué están haciendo los franceses? Independencia alimentaria. Ya, entonces, esta es la razón por la cual en el año 90, ¿no? Fuimos una colonia cuando se paga el. Fomos este, este, una semicolonia con neoliberales este, norteamericanos, ahora somos una neocolonia, desde el año 90. Es una economía capitalista, neocolonial, neoliberal, depredatoria, perversa, extractivista, que nos mata, ¿no es cierto?, y nos hace inviable como país. Entiendan eso, no hay viabilidad. El problema no es Castillo. Castillo mantuvo todo este modelo, que se impuso en el año 92 con el golpe de estado y se formalizó con la constitución del año 93. Esa constitución fraudulenta. Por eso sea, Castillo no se fue un gobierno comunitario, un, un, un gobierno neoliberal más, con Serrón, Bermejo, Belligio, Dexi Chávez y todo ese, ese grupete de antipatriotas. Que pudieron hacer 20.000 cosas acá. Pero no lo hicieron, los engañaron a ustedes, han, a todos aquellos castillistas que están llorando por un corrupto que está en la cárcel, no se dan cuenta. Que los engañó, los estafó. ¿Por qué? Porque... Comenzó a en el Ministerio de Vivienda, de Transporte y Comunicaciones, con su familia, con un grupo de mafiosos. El presidente era Aníbal Torres, entiende yo a Aníbal Torres lo conozco hace más de 30 años. Es un tipo que pierde la cabeza por el poder, al igual que la señora, señorita, Bex Chávez. Que no son leales a nadie. Y el poder no nos, un Entonces esto de acá se metió en contacto hasta ahora. Y el grado de perversión fue tan grande, y les he explicado, cuando yo tengo certeza, ya no tengo sospecha, tengo certeza, de que habían traicionado al Perú cuando aparece, digamos, este cerrón, bellido, bermejo, el castillo, rogándole al ultraderechista, al, al este Julio Velarde, que se quede cinco años más. Y el BCR. O sea, le estaban ratificando el control del modelo, la vigencia de este modelo, el robo, el saqueo del Perú. Este, ¿no? Usted no sabe quién es este Julio Velarde, es el representante directo del gran capital financiero en el Perú. Es a que de sus intereses ellos. ¿Cómo van a pedir a ellos que, lleguen, que no pueden los intereses de los capitalistas? Que, que se mueran 20, 30 también de chorros, acá no importa, pero ellos siguen mandando la plata al extranjero. Y ese modelo cayó Castillo continúa con, y se ha reforzado con Dina Boluarte. Y si cae Dina Boluarte, con como es pronóstico, lo mantendrá la cúpula militar con el general William, el carnicero, y el resto de, de militares que están ahí, detrás de las sombra, que son los títeres Pongan a quien pongan, está la cúpula. Entonces el problema del Perú es esto de acá. El problema no es de que Castillo está preso, de que Castillo era eh, pro, este, campesino. Es mentira, falso. El, castillo, eh, el problema no es que, que queremos una, una cámara, dos cámaras. Tenemos Senado. Tenemos reelecciones este, de congresistas. ¿No? ¿Y por qué? Porque que acaba de tomar la municipalidad es parte de este, de este grupo de poder. Porque el grupo de poder, ¿no es cierto? Perú, 1990-2022, somos una neocolonia. ¿Somos qué cosa? Somos títeres, ¿no es cierto? De este grupo al G7, chileno-chino. chileno, chileno -chino, Porque los chinos nos han invadido económicamente. Entonces ellos acá, este, los grupos de poder en el Perú, que están en confianza en la sociedad de industria, en la sociedad de minería, en la sociedad de gas, que son los millonarios, los niños de, de Perú, son los que financian a sus partidos políticos. Para que mantengan ese sistema de dominación. ¿Qué partidos políticos? La ultraderecha fascista, Fuerza Popular, Keiko Fujimori Renovación Popular. No, porque el fascismo, ¿no es cierto? avanza país con Hernando de Soto y compañía la ultraderecha. no, con ATP plata como cancha, que es su sirviente de ellos le dejan que roben la universidad para que mantenga este sistema de sus universidades, le han dado cuatro universidades no, no pero no podemos el APRA que se va a reivindicar, el TPC todos son lo mismo no se confundan, no se engañen, defienden el mismo sistema neoliberal, económico, capitalista, no hay opción frente a ellos, ¿no es cierto? está el generismo. O sea, los rezagos de Y debajo están las fuerzas llamadas de la de izquierda, Perú libre, juntos por el Perú, y todo lo que hay debajo de ellos. Un grupo, ¿no es cierto?, de peruanos, sin ideología, pero que son movidos por el hambre, por el estómago, pero en la cual se cuelgan, ¿no es cierto?, los senderistas de Moaed, para usarlos como carta de cañón. Por eso cuando me dicen, vamos a la acción, vamos a la marcha, no, no, sean, no, sean, no sean tarados. Esa es una táctica vieja que la conocemos nosotros, los que hacemos política, lo he hecho en la universidad, lo han he hecho en los sindicatos, o sea, los militares te utilizan, te colocan adelante a ti como fuerza de contención, como carne de cañón, ellos se colocan detrás. Te sacan a la calle, te hacen marchar, gritan consignas, le meten una dinamita, un petardo a la policía, a los militares, la policía al militares responde con, con sus fusiles. ¿Quiénes son los primeros que caen? Son ustedes, pues. Son ustedes. ¿No se dan cuenta? Y ellos inmediatamente se van. Y a las dos, tres horas regresan, ¿para qué? Para recoger los cadáveres. Nos traen los atabullos, hacen el velorio, los pasean los cadáveres por todas las plazas. ¿no? Hacen su velatorio, los muertos los muertos. Pero si estás en una guerra, tienen que caer, pues si tú provocas a... Entonces yo te digo, ¿no? Que hay que, hay que hay que luchar, hay que hacer frente radicalmente, sí, pero con inteligencia. No hay que ser tan estúpido, ¿no? De vender tu vida. O sea, hay que quitarles el poder al gobierno, sí. Te no vas a poner el pecho, pues, estúpidamente, ¿no? Para que te asesinen. Porque vas a ser usado como carne de cañón por esto. Porque yo los conozco. No les interesa tu vida. No les interesa tus ideales. Te utilizan, utilizan tu cuerpo. Para ellos seguir acumulando poder, avanzar en una utópica, ¿no?, revolución, ¿no es cierto?, comunista, que nunca va a ocurrir en el Perú. Ya les expliqué por qué nunca va a ocurrir, porque en el Perú no existe clase obrera suficiente. Lo que pasa, ¿no es cierto?, son 80% de informales. Es ha sido un descubrimiento, una maniobra, una estrategia de la derecha, del capitalismo. ¿Cómo paramos una revolución, una insurrección? Hay que vaciar la pecera estrategia elemental en política y cómo, cómo va a ser la amatecera que no hay obreros hay que convertirlos en emprendedores hay que convertirlos en pequeños comerciantes en ambulantes en informales ya por qué porque esos no van a tener conciencia de clase ellos van a ser pequeños burgueses ellos no van a ser proletarios nunca y una cosa más importante no esos informales de acá estos ambulantes son nuestra fuerza este, de ventas los que han hecho marketing los que han hecho marketing saben los que de de es una fuerza de venta es una fuerza de venta gratuita yo tengo una fuerza de venta de 8 millones de peruanos acá, a que no les pago CTS, vacaciones, beneficios sociales, no les pago seguro médico, no les pago nada. ¿Pero qué venden? Venden esto, ¿no? Venden mis cepillos, venden mis colinos, que los traigo de, de Singapur, que los traigo de Estados Unidos, venden mi chocolate, venden mis lapiceros, ¿no? ¿Qué importo de allá? uso estos cholos, ¿no es cierto? Que, que ellos mismos se curen, se curan, se, se curan, se, se mueren, pues. ¿Ya? Por eso que ellos han creado la informalidad, no les interesa traer su plata para hacer fábricas en el Perú, en América Latina. No quieren crear empleo productivo. No quieren crear industrias en la sierra. No quieren invertir dinero en la sierra. Solamente invierten en la puna cuando encuentran minerales. Porque meten su rodó, meten su máquina grande, sacan minerales y no les interesa el resto de la, de la provincia. Entonces, fuerza de venta gratis la crean ellos. La informalidad por eso las estupideces. Hay que formalizar. Jamás ese problema se va a resolver porque es un problema de estructura económica. ¿Me entienden? Entonces, ¿es un problema? Si dejamos esto así, es un problema irresoluble. Estos derechistas son tan tontos, esta gente es tan tonta, estos millonarios son tan tontos, que no se dan cuenta que esto en algún momento va a reventar. Si es que no se hacen las reformas profundas, estructurales, radicales que, que requiere el Perú y América Latina. Cuando esto estalle, se van a poner a llorar esto. Porque ahorita ya no están en Lima. Están en Miami, están en Nueva York, están en California, están en España, están en Holanda, están en Londres, en Italia. Sí, pues. Están en tus precios no, acá tendrás a tus empleados, a tu fábrica. Te la a la plata para allá. Pero allá también, va, allá también va a pasar lo mismo, porque la mancha india lo va a seguir. Y lo va a seguir, la, la, la mancha asiática lo va a seguir. Y lo va a desalojar. Entonces cuando se den cuenta ellos van a querer irse a la luna o a Marte a colonizar. Porque la tierra no se puede vivir. Y lo van a seguir ahí. Porque eso es una tendencia del ser humano. El ser humano no se quiere morir así tan fácilmente, es el ese instinto de supervivencia que tenemos todos. Quiero compartir tu riqueza pues. Quiero un nuevo hospital, quiero una buena universidad para mis hijos. Quiero también irme de viaje en transatlántico. Eh. Quiero vender mi DEPA, quiero vender mi carro. Entonces, esto, un gobierno patriótico, un gobierno humanista, un gobierno inteligente, un gobierno nacionalista, un, un gobierno que conozca los problemas y las soluciones, lo puede solucionar si sí, nosotros lo podemos hacer. No solamente el que tenemos el diagnóstico, el lo tenemos hecho hace más de 5 años. Tenemos las soluciones. Tenemos el plan de gobierno, el plan de gobierno. Tenemos el equipo, gente que sabe más que yo, pero que no da la cara por una sencilla razón, no son estúpidos, es gente muy inteligente, porque sabe que la gente de inteligencia y todos, la derecha con lo van a aniquilar. Bueno, que me aniquilen a mí, pues ya, yo estoy dispuesto a este fuego cruzado, no tengo problema, yo ya, como les dije varias veces, yo ya enfrenté a Montesinos, a la cúpula Fujimori y no pudieron a O sea, he resistido, estoy parado, estoy de pie en este momento. Tenemos el equipo, ¿qué cosa nos falta ahora? Nos falta organizar el partido necesito 10.000, nosotros el equipo que está trabajando este, no es un equipo, es un, un grupo humano, porque no estoy solo sino que hay, hay, hay, hay intrusos ¿no? que, que quieren que somos estúpidos, ¿no? que quieren saber dónde nos reunimos qué hacemos, quieren conocer los planes no, no sean pues tan, tan ingenuos necesitamos 10.000 y tener 10.000 cuadros tomamos el poder, el Congreso el Poder Ejecutivo, los ministerios y cambiamos todo esto sin robar un solo centavo no necesitamos robar señores y le vamos a demostrar así como se puede manejar dentro Perú. Se pueden hacer muchas cosas porque tenemos los recursos, tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad, tenemos la juventud, la experiencia todavía. No nos hemos equivocado mucho. Este término nunca le dije, lo tenemos controlado. No somos aventureros, no somos oportunistas. No viendo agua de culebra porque a estas alturas de mi vida que ustedes creen que voy a estar gastando mi tiempo hablando con ustedes. Estaría como con acuña que tiene pues una, un, un cociente y un hijo por debajo del promedio. ¿no? Tiene cinco universidades. Millonario. Sin saber dónde que yo, modestamente, que conozco algo, podría hacerme en 2, 3, 4 universidades y llenarme de plata. Pero eso no me interesa a esta altura. Yo tomé una decisión. En yo me tiro a la cárcel a, a generales. No les tengo miedo yo, Cuando decía juego, yo me tiro a la cárcel. sé cómo piensan ellos, cómo piensan los policías. Pero ustedes tienen miedo. No, ustedes les tienen miedo. Pero ¿quién le miedo? Yo les perdí hace muchos años. Podemos cambiar esto, sí, pues, con un gobierno humanista. El poder ciudadano, creo que lo podemos hacer. Porque somos gente capacitada. Gente con un barroco es de amplia trayectoria. Y gente honesta. A mí se me ha querido... He visto que me están atacando. Ya empezaron como ya comienza la selección y me quieren bajar. Dice, pero ¿qué que tú tienes antecedentes? ¿Qué antes siguiente tengo, señores? aquí en el Correo me sacó una publicación. Un minuto el para continuar. y a Aldo Mariette y que "La va a la que se allá su Correo. La condenaron a un año de prisión. Y al pago de... Reparación civil, en forma solidaria. Los dos me, me, me, pagaron, me pagaron, me depositaron y acá están en la comunidad del depósito. Me indemnizaron porque me habían causado un daño moral. Y después dicen otros idiotas que, que el Colegio de Abogados me ha sancionado en una, en una calumnia que me hizo Marche Hayden para evitar que yo postule a ser rector de San Marcos. Una mentira, ¿no es cierto? De que decía que yo no, no era profesor de San Marcos y no era pues mentira mentira más grande. Yo no había sido profesor de Universidad de Lima. Yo no soy así. Y, y, y le demostré, ¿no es cierto?, este, judicialmente, la Corte, la Corte, la, la Corte, acá está, una sentencia, declaró que la, la sanción del colegio de no tenía ningún valor, porque no había cometido ninguna falta. Tengo libertad de opinión, así como ahora, ¿no? En la declaración de derechos humanos del artículo 12 me garantiza a mí, a ustedes, a opinar. Al contrario, el colegio de abogados acá está, me, me, me condecoró, el colegio de abogados, la condecoración otorga al, al, al señor doctor Ramón Ramírez Grazo con la condecoración Manuel Lorenzo de Vidalre, por sus altos méritos profesionales éticos y académicos, ¿no? como destacado profesional de derecho, doctor en derecho, doctor en ciencia política, doctor en economía, doctor en educación, doctor en ciencias administrativas, doctor en ciencias sociales, profesor principal e investigador de la Universidad de San Marcos, de posgrado y pregrado, este, presidente del Instituto de, este, paz de la Ciudadana, este director del cual de posgrado de, de, de, de San Marcos, y el director del Comité Directivo de la Unión de Pobrado, etc, etc, todo, dice, se resuelve en el reconocimiento de esta alta calidad del colegio de Abogado de Lima, le impone, dice acá, la condecoración Manuel Lorenzo de Hidrago, al señor doctor Ramón Ramírez Grazo, a ese, que se le considera la, la, la, la prerrogativa de ley. Solamente 15 abogados de los 100.000 mil que hay en el Perú, tenemos esta condecoración, ¿qué es esto de acá? Que no vean que es un ¿qué es la condecoración? ¿Tú está? ¿Tú está? ¿Tú está? ¿Tú está con el señor colegio. Solamente 15 tenemos esta condecoración. ¿Ustedes creen que alguna una persona cuestionada del colegio le va a dar esto? Acá está el nombre, ¿no? Acá dice el señor doctor Ramón Ramírez Eras, grabado por el propio colegio de él. Aquí también me condecorado, ¿no es cierto?, el la... colegio de Acá está la condecoración. Y de sacarle el condecorado yo no quiero, no me gusta a mí, florear, no me gusta a mí, yo no soy narcisista, como les he dicho, yo no soy de otra. Pero quiero aclarar porque en el curso del año este, no quiero distraerme de esta tontería de estar aclarando, ¿no es cierto? Todos estos... todos. La cosa clara es el chocolate de peso, señores. No tengo ninguna sanción, no tengo, nadie me puede a mí este, acusar de nada. En el plano moral, académico. Moral. Entonces, eso lo hago como aclaración, Porque y les digo, para que ustedes conozcan, este, tengo una demanda contra el, el Grupo del Comercio, este, el Canal 4, contra Víctor García de por cerca de 100 millones de soles, por el daño moral que me, que me causaron. Y voy a ganar esa demanda, la voy a ganar. Porque está acreditado este, el daño que se hizo. Yo no me voy a quedar callado frente a usted. ¿Ustedes creen que, porque, este, si alguna vez tengo algún cargo público, voy a decir que me digan corrupto, ladrón, incapaz? Yo, o sea, inmediatamente, como yo conozco el derecho, yo sé cómo defenderme. He defendido a mucha gente he metido a la cárcel a generales, a políticos, ¿no? ¿Cómo voy a permitir, pues, este...? No, eso lo hago con, con fines solamente de aclarar, y la última vez que hablo de estas cosas personales, porque a mí no me gusta hacerlo. Ya, señores, entonces, este, entonces pronóstico, ¿no es cierto? Si este sistema de vacunación lo podemos cambiar, lo podemos cambiar nosotros, sí, lo podemos hacer. Otros, yo no les garantizo nada. Y me, me escribieron acá en no sobre el autorismo. El autorismo quiere aplicar el plan INCA, el plan INCA está desfasado. El objetivo del plan INCA fue precisamente esto de acá, ¿no? recuperar el petróleo para el Perú. En 1890 había sido este, este, había sido por los ingleses con los norteamericanos se le el 68 y el planeta ya dejó el planeta. El segundo objetivo era la reforma agraria, o sea, eliminar ¿no todos los latifundios de la de ese corredor de la sierra ¿no? que había en la sierra, esos, esos latifundios individuales. Se liquidó, se liquidó. No, entonces el planeta está desfasado y pertenece a otra realidad cuando no había globalización, cuando no, no había la sociedad de información, no había la sociedad digital de ahora. Es, una, es, una, es un tipo de política muy primitivo, tenemos por eso que decirle a ustedes que la política cambia. Toda concepción militarista, nuestra ¿no? concepción etnocacerista, militarista, fascista, es la prolongación, ¿no es cierto?, de lo que estamos viviendo ahora. Colocar a reservistas, a gente paramilitar. O sea, son los mismos militares disfrazados ahora de reservistas. No, tenemos que crear ciudadanía, tenemos que crear civilidad, tenemos que crear conciencia patriótica. Eso este, lo pueden hacer otros civiles, claro que sí. Porque los militares tienen que someterse al poder civil, eso lo cuenta la Constitución siempre ha sido así, y será así. Los militares no pueden estar por encima de los, los ciudadanos, porque somos una república democrática. Entonces las cosas este, están definidas en nuestra patria. Eh, pronóstico final, este, si cae Dina Lorte, aparecerá pues, habrá una confrontación más abierta, ¿no? Entre el militarismo, digamos, el fascismo, la ultraderecha y todos sus partidos contra el pueblo, ¿no? Donde se infiltrará el sendero, alguna, alguna célula del sendero, ¿no? Este, porque ellos tienen escalar ríos revueltos. Y en esa confrontación, esa confrontación no va a ser indefinida, va a tener que tener una salida. Y nosotros tenemos que estar organizados, porque esta es nuestra patria, es nuestro país. Nosotros no somos extraterrestres, tenemos derecho a gobernar este país. Tenemos derecho a que sus familias tengan un futuro mejor Y bienestar, sin caer en el neoliberalismo que durante 300 años ha fracasado en el mundo, y sin caer tampoco en el comunismo. Por eso yo les he planteado a ustedes, ¿no? un modelo económico de, este, de economía humanista, plural, de bienestar, que es el camino. Es una economía plural, donde lo que se quiere fundamentalmente son dos cosas. Uno, generar riqueza. Generar riqueza. Segundo, redistribuirla, para que todos puedan vivir bien. Es el mensaje de vos, como humanista, como, como miembro de este, Además, una colección me dicen ustedes ahí, quiero que en su partido. no es mi partido? Yo no soy propietario de nada, señores. ustedes deciden que no soy candidato, no soy candidato, porque yo no me voy a molestar. Habrá otro mejor que yo. Yo no soy candidato natural de nada. Porque este partido es una obra de ustedes, como colectivo. Ya, entonces no me digan, eh, quiero registrarme en su partido, no en mi partido, porque no es mi propiedad. Yo soy uno no de paso acá. Y si quieren, quieren darme la responsabilidad, ¿no es cierto?, de liderar algo, la aceptaré, pues, porque es mi líder patriótico. Y si fracaso, digamos, me haré un costado y vendrá otro que de repente lo, lo hace mejor que yo. ¿No? Y evidentemente, otra gente me dice, ¿cómo vamos a confiar a este? ¿Cómo vamos a creerle a usted? Me dice, si nos han engañado, sí, pues, hay, hay un problema de de incredulidad. Los sea, que yo tantas veces que uno más... Este es otro charlatán, este es otro mentiroso que nos viene a vender sobre el Pero No, señor, yo a estas alturas de mi vida, señores. ¿Qué necesidad tengo yo? A mí no me gusta, como le dije una vez a Ricardo, mira, yo, tú sabes, tú me conoces, a Ricardo, más hombre. de 30 años de amigo. Digo, tú sabes, yo no soy como tú le a, a mí no me gusta la, la pantalla, la cámara, yo tipo pensante, racional. ¿Ya? Yo soy un tipo certero, quien te apunta al objetivo, yo... Yo no dudo, soy un hombre ejecutivo. No me gusta a mí... Yo no me desespero, hay gente que se desespera todos los días por salir en la red. Yo no. Hay YouTube ahí que, que, que le da diarrea si no sale. Tiene que salir a la plaza, tiene que salir todos los días que, que, que la gente los escuche. Hablan, hablan estupidez y media, repiten la estupidez y media. No tienen claridad de sociedad. Entonces yo no tengo este, interés en ser protagonista, no soy un vivo, no soy... Soy un ciudadano, mi título, mi siete doctorado, mi de maestría, mis cuatro a también no, no son mi carta de presentación, mi única carta de presentación, que soy Ramón Ramírez Arazo, ciudadano de esta república. Punto. ¿Y cuál es mi trabajo soy un catedrático un filósofo pero no, es universitario.